Buen día queridos alumnos, es para mí un gran gusto presentarles el curso de comprensión lectora aplicada. Mi nombre es María Isabel Machán, especializada en la materia de comunicación y lenguaje y experta en el uso de las mejores técnicas de comprensión lectora. A continuación, empezamos. ¿Y con qué vamos a empezar? Pues mostrando que la capacidad de entender los diferentes niveles de comprensión lectora se da cuando verdaderamente se realiza una lectura comprensiva. Por lo tanto, ¿qué vamos a aprender del curso? Pues vamos a aprender sobre los distintos niveles de comprensión lectora en los que se puede llegar a diferentes formas de análisis, porque esos actúan en el estudio de la personalidad así como identifican la capacidad de los pensamientos valorativos, reflexivos y críticos. ¿A quién está dirigido este curso? Pues a todos los estudiantes de diferentes niveles que deseen mejorar su comprensión lectora y obtener un vínculo más cercano a la lectura. Y para esto necesitamos tener un seguimiento en el curso, el cual les comento que tendremos dividido por unidades, las cuales nos llevarán a darle ese sentido a la lectura que necesitamos. ¿Y cuáles son los contenidos? ¿Y cómo dividiremos el curso? Pues lo dividiremos en cuatro unidades. En la primera unidad veremos anticipación en la lectura y predicción en la misma. Segunda unidad, observación y monitorización de la lectura. Unidad 3, inferencias y paráfrasis en la lectura. Y por último tenemos análisis de todos los tipos de lecturas. Y por último se desarrollará una gama de intervenciones que se pueden planear y que serán precisas para que se desempeñe efectivamente este proceso. Por lo que es importante que se finalicen todas las unidades colocadas y así se logre una eficiente comprensión. Se presentan a continuación las referencias y las licencias del video. Agradecemos su atención y nos vemos en el curso. Saludos.